Hola, me llamo Carlos Vaquero Luego de nuestro último video de acordes para pianistas y teclistas Vamos a cumplir lo prometido a nuestros amigos los guitarristas Vamos a aprender acordes más elaborados para que nuestros acompañamientos suenen más profesionales Menos planos, menos pobres, menos simples Vamos a basar esta explicación en la escala cromática Tal como la aprendieron en el video de escalas y armaduras que está en nuestro canal la escala cromática es, a ver si ustedes se acuerdan, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si y do. Aprendérsela es súper fácil porque todas las notas musicales tienen sostenido, excepto las que terminan en i, no hay si sostenido ni hay mi sostenido especialmente para los guitarristas saberse la escala cromática tiene tres aplicaciones súper importantes la primera quien se sabe la escala cromática puede saber cómo se llama cada traste de la guitarra imagínense eso todos los trastes en cada una de las seis cuerdas llevan el orden cromático por eso es tan importante que nos sepamos eso segundo al saberse la escala cromática podrán ustedes deducir acordes nuevos muchísimos acordes y tercero y esto será motivo de uno de nuestros próximos videos, la escala cromática nos va a ayudar para transportar canciones difíciles. Es fácil cambiarle los acordes a una canción sencilla, de esas que tienen dos o tres acordes, do, fa, sol, 7 do, fa, sol, 7 y luego pasarla, re, pues eso es muy sencillo. Pero cuando la canción tiene acordes más difíciles, eso es más complicado, tiene un nivel más elaborado, en esos casos la escala cromática viene volando en nuestro auxilio, ya tendremos la ocasión de practicar todo esto. Bueno, comencemos. En forma rápida hagamos una síntesis de los principales acordes de la guitarra, mayores, menores y los acordes 7. Luego de ello empezaremos a ponerles colores y es cuando ustedes van a empezar a sonar muy diferente a como toca un principiante o alguien que nunca tuvo la oportunidad de aprender más. En la guitarra vamos a aprender a través de un truco especial. Vamos a memorizar moldes. ¿Habían oído esa palabra? Moldes. Los dedos hacen ciertas posturas que si ustedes las memorizan y aprenden a moverlas por el diapasón a través de la escala cromática, todo esto les va a permitir deducir y aprender muchísimos más acordes de los que yo les voy hoy a enseñar. Empecemos mirando con atención este gráfico. A los dedos de la mano izquierda los vamos a distinguir por números, igual que en el teclado. Solo que el dedo pulgar no tiene número porque todo el tiempo está dedicado a servir de apoyo en la parte de atrás del diapasón. Entonces los demás dedos sí tienen un numerito. El índice será el número 1, el dedo medio el número 2, el anular, el anular será el número 3 y el meñique lo llamaremos de ahora en adelante el dedo número 4. Hagamos entonces los principales acordes mayores. Vamos a hacer rápidamente eso. Este es el acorde do mayor. Cuando hacen un ritmo como el vals o el paso doble, el bajo principal es la quinta cuerda y el bajo secundario es la sexta cuerda, pero moviendo el dedo 3 de la mano de la, sexta cuerda hacia el, de la quinta hacia la sexta cuerda. Si no hacen ese movimiento, miren lo horrible que les puede llegar a sonar. Terrible. Hay que hacer bien los bajos para que la guitarra suene como debe ser. Sigamos. Este es el acorde RE mayor, tengan precaución de no hacer sonar la sexta cuerda al aire al tocar este acorde, porque va a sonar espantoso, escuchen cómo suena el acorde RE mayor cuando se comete este error. Esto nunca les puede pasar, los bajos de RE mayor son cuarta y quinta cuerdas, recuerden, cuando están acompañando una canción no pueden empezar con el bajo secundario porque no va a sonar bien. Hay que empezar con el bajo principal A veces se puede empezar con el bajo secundario Cuando estamos haciendo acordes como los de séptima, por ejemplo Pero en mayores y menores no debe pasar esto nunca Hay que empezar siempre con el bajo principal Este es el acorde mi mayor Los bajos son sexta y quinta Ahora les presento el acorde fa mayor Se hace con cejilla en el primer traste Los bajos son sexta y quinta si ¿Sí ven, es igualito a los de mi mayor Este es el acorde sol mayor Los bajos son también sexta y quinta Este es el acorde de la mayor y sus bajos son quinta y sexta Este es si mayor, lo vamos a hacer con cejilla en el segundo traste Sus bajos son quinta y sexta Ahora demos un rápido vistazo a los acordes menores, este es do menor, se hace con cejilla en el tercer traste, no le tengan miedo, la guitarra es más suave en el tercer traste que en el primero, por eso do menor es más fácil de hacer que fa mayor, sus bajos son quinta, sexta, ahora hagamos re menor, este es re menor. Sus bajos son cuarta y quinta. Por nada del mundo vayan a hacer sonar la sexta cuerda al aire en re menor, ni en re mayor, ni en re siete, porque suena terrible. Este es el acorde más fácil de aprender en la guitarra. El mi menor. Sus bajos son sexta y quinta. En ese orden, no sirve otro orden. Este es fa menor. Los bajos son sexta y quinta. Este es Sol menor, también con bajos en sexta y quinta. Este es La menor, escúchenlo, bajos en quinta y sexta. Este es Si menor, bajos en quinta y sexta. Vamos a terminar esta parte con los acordes de, de séptima o acordes 7. Para hacer el acorde do siete partimos de Do mayor y le adicionamos una nota más. Vamos a poner el dedito número 4 en el tercer traste de la tercera cuerda, es el acorde que nos manda hacia el Fa, por eso antiguamente le llamaban quinta de Fa, pero esa forma de llamar a los acordes hoy en día ya no se usa, lo vamos a llamar Do7, los bajos igual que en Do mayor, quinta y sexta, moviendo el dedo 3, del tercer traste de la quinta cuerda al tercer traste de la sexta cuerda, este movimiento se hace todas las veces que estemos tocando este acorde. Este es Re7, los bajos, cuarta y quinta, nunca hagan sonar la sexta cuerda al aire en este acorde. Para hacer Mi7 partimos de Mi mayor y ponemos en forma adicional el dedito 4 en el traste número 3 de la segunda cuerda, miren cómo suena de especial. Ahora, para hacer Fa7, partimos de Fa mayor, quitamos el dedo número 4 de donde lo teníamos y lo ponemos en el cuarto traste de la segunda cuerda. Este es el molde de Sol 7, los bajos son las cuerdas sexta y quinta. El acorde La 7 lo pueden hacer de estas tres formas: primero esta. Luego lo podemos hacer también así, y también así podemos hacer el acorde La7. Por definición el acorde Si7 deberían hacerlo así, pero lo vamos a hacer de otro modo más fácil, en posición abierta. Es muy popular este molde. Para tocar los bajos de este acorde hay que mover el dedo 2, de la quinta cuerda, segundo traste, a la sexta cuerda, segundo traste. Eso es obligatorio hacerlo porque de lo contrario no nos va a sonar bien el bajo secundario. ¿Sí ven? Cuando tenemos un acorde como por ejemplo la mayor y nos dicen que le subamos medio tono, todo lo que tenemos que hacer es correr todo el molde un traste hacia la boca de la guitarra y adicionalmente le pondremos la cejilla con el dedo 1 Y miren el resultado, eso es lo que se llama subir medio tono estábamos en la mayor y al hacer este movimiento hemos subido un nivel en la escala cromática hemos llegado de la a donde a la sostenido mayor muy bien ahora si estamos en si mayor y nos dicen bájale medio tono a ese acorde nos devolvemos un traste hacia atrás o sea le bajamos medio tono moviéndonos un paso hacia atrás en la escala cromática y hemos llegado a si bemol mayor eso lo tenemos que tener súper claro. La escala cromática nos va a ayudar a deducir montones de acordes nuevos. Miren, este es el acorde Do mayor. Si les pido que le suban medio tono, habría que hacer esto, pero no es tan fácil. ¿Sí ven? Yo creo que harían falta dedos para poderlo hacer bien. Hagan la prueba. Para subir por la escala cromática hay unos acordes que nos facilitan eso, pero hay otros que no son tan fáciles de mover. Estos son los tres acordes que nos va a quedar más fácil mover por el diapasón, porque al hacer cejillas suenan bien y no nos exigen manos de seis o siete dedos, que ninguno de nosotros tenemos. Aprendamos esto. Observen, Re mayor y Re menor. Si ¿Sí los ven aprendamos esto ¿qué le tenemos que hacer a re mayor para volverlo re menor? ¿Bien? es como quitarle medio tono a la nota que está en la primera cuerda como nuestra anatomía no lo permite tan fácil lo que tenemos que hacer es cambiar los dedos hay que rotarlos y ahí sí logramos lo que necesitamos hacer Apréndanse que para volver el re mayor en re menor o viceversa lo que hay es que hacer ese movimiento en la primera cuerda. Eso es todo. Y eso se aplica en todos los trastes de la guitarra. Miren la diferencia que hay entre Mi Mayor y Mi Menor. ¿Si ¿Sí la ven? ¿Qué le hacemos a Mi para volverlo Mi Menor? ¿Qué dedo se mueve? ¿Qué dedo se pone? ¿Qué dedo se quita? Ah, estamos sacando conclusiones. Repitan eso mil veces porque lo vamos a necesitar por el resto de nuestra vida hagamos lo mismo para la mayor y la menor miren el acorde la mayor ¿qué le hacemos para volverlo la menor? le quitamos medio tono a la nota que está en la segunda cuerda para hacer eso nos toca cambiar de dedos miren la posición de los dedos en la menor cambien repetidamente los dos acordes la mayor, la menor, la mayor, la menor bien, este es re mayor ¿Cómo hacemos para subirle medio tono? Sí, exacto. Ponemos cejilla en el primer traste y hemos llegado a Re sostenido. Y si subimos otro traste, llegamos a Mi mayor. Miren, esta es otra forma de hacer Mi mayor. Hemos descubierto que Mi mayor se puede hacer de por lo menos una manera más. Y si subimos otro medio tono, llegamos a Fa mayor. Bueno, ahora si partimos de La mayor... Subamosle medio tono, hemos llegado en nuestra escala cromática a La sostenido. Y si subimos otro medio tono, ¿a dónde llegamos? A Si mayor. Subiendo otro medio tono llegamos a Do mayor. Entonces estamos aprendiendo que los acordes se pueden hacer de varias maneras. Ya sabíamos Do mayor de una manera, ahora lo podemos hacer de otra manera. Apliquemos algo que aprendimos hace un momento. Convirtamos este molde mayor en menor Y vamos a obtener Do menor Si hacemos ese cambio, vamos a llegar al Do menor deduciéndolo Hace un momento lo vieron, pero ahora pueden aprender ¿Por qué es así? ¿Qué pasa si le subimos medio tono a Do menor? Pues que llegamos a Do sostenido menor Saber todo esto que acabamos de ver Abre el panorama muchísimo en la guitarra para todos ustedes. Van a entender con más facilidad cómo se logran otro tipo de acordes, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a salir del montón a partir de este momento, con acordes que les van a dar más color a sus acompañamientos. Empecemos por los acordes Mach 7. Esos acordes le van a poner un color muy especial a las canciones que tengamos la oportunidad de colocárselos. Este es el acorde La Maj 7 Escuchen lo lindo Ahora lo vamos a mover a lo largo del diapasón Y vamos a ir deduciendo los nombres que van a irnos apareciendo Este es La Sostenido Maj 7 O Si Bemol Maj 7 Este es Si Maj 7 Este es Do Maj 7 este es do sostenido más 7 séptimo mayor bueno partamos de re, este es el acorde re mayor miren cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer para convertirlo en el acorde re mach 7 si ¿Sí ven esto es todo lo que vamos a aplicar a lo largo del diapasón empecemos a subir les presento el acorde re sostenido más 7 este es mi más 7 Fa más 7, Fa sostenido más 7, Sol más 7, Sol sostenido más 7. Si se dan cuenta, son un montón de acordes nuevos que encontramos solamente moviéndonos por el diapasón. Sabemos que cada vez que nos movemos un traste lo estamos haciendo en la escala cromática. Bien, escuchen esto tan lindo. Es el acorde de cuarta suspendida o sus cuatro. Les presento a la sus 4 y no nos quedemos ahí, empecemos a subir la sostenido sus 4 si sus 4 do sus 4 do sostenido sus 4 re sus 4. Bien, este acorde también lo podemos hacer con el acorde re mayor básico, este molde. Lo podemos trasladar en el diapasón como hemos hecho con los anteriores acordes. Este es Re sus 4. Ahora, este es Re sostenido sus 4. Mi sus 4. Fa sus 4. Fa sostenido sus 4. Sol sus 4. Ahora veamos cómo convertir el molde de Mi mayor en Mi sus 4. Es bien sencillo, mírenlo en la imagen. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora movámoslo un poco en el diapasón. Empezamos en Mi sus 4 y subamos Fa sus 4, Fa sostenido sus 4, Sol sus 4, Sol sostenido sus 4 y La sus 4 de otra manera diferente. Si ven, estamos encontrando montones, montones de acordes a partir del uso adecuado de nuestra hermosa escala cromática. Aprendamos ahora otro acorde, el acorde menor 7 Adorna súper bien todo tipo de canciones Este es el acorde la menor 7 Es todo lo que hay que hacer, mira Y nos lo llevamos por el diapasón El acorde la menor 7 es como el la menor Pero dejamos al aire la cuerda 3 Y este molde es el que vamos a mover Empecemos la sostenido menor 7 Si menor 7 Do menor 7 Do sostenido menor 7 Re menor 7 Todo esto lo hemos hecho con el molde de La menor 7 Pero veamos otra alternativa del acorde menor 7 Este es el acorde Mi menor 7 Con este molde podemos encontrar los siguientes acordes nuevos fa menor 7 fa sostenido menor 7 sol menor 7 sol sostenido menor 7 ahora probemos con los acordes de sexta ideales super chéveres para terminar un buen bolero por ejemplo este es el acorde la 6 miren esa sonoridad tan bonita única ahora hagamos la sostenido 6 si6 seis, Do6 seis, Do sostenido 6 Ahora cambiemos el molde para hacer Re6 desde el acorde de Re Todo lo que hay que hacer es quitar el dedo de la segunda cuerda Y la dejamos sonando al aire Eso es todo Movamos el molde ahora Re sostenido 6 Mi6 Fa6 Fa sostenido 6 Sol 6 El acorde disminuido 7 es un acorde súper importante por el ambiente que crean las canciones donde se lo han puesto los compositores o arreglistas Miren este es el molde Este es el acorde re disminuido 7 Y se sube por el diapasón de la misma manera Re sostenido disminuido 7 mi disminuido 7, Fa disminuido 7, Fa sostenido disminuido 7, Sol disminuido 7, Sol sostenido disminuido 7, La disminuido 7. Como ven amigos, el asunto no es tan complicado. Cualquier acorde que aprendan conmigo o con otro profesor lo pueden mover a lo largo de la escala cromática recordando que los trastes van en orden cromático. Deducir acordes nuevos se va a volver una tarea súper fácil para todos ustedes. Hay muchísimos más acordes, pero estos que hemos visto son los que más les van a ayudar a subir el nivel interpretativo desde ya, desde hoy mismo. La guitarra les va a comenzar a sonar mucho mejor de lo que les estaba sonando antes de saber todos estos conceptos. Bueno, para preguntas o dudas o sugerencias me pueden escribir al siguiente correo carlos.academiamundodelamusica.com Pueden entrar también a nuestra página web academiamundodelamusica.com. Les saludamos a todos desde Bogotá, Colombia No olviden darle me gusta, suscribirse al canal darle clic en la campanita para que cada vez que suba yo algo nuevo ustedes puedan empezarlo a disfrutar de inmediato Propónganme temas a través de ese correo electrónico que les di. Una cosita final. Siempre le digo lo mismo a mis alumnos. Sus profesores pueden ser eminencias, pero si ustedes no estudian en su casa lo suficiente, van a avanzar muy despacio. Practiquen en su casa. Su misión es mecanizar todos estos conceptos y eso solo se logra repitiendo. Esa es la palabra mágica, repetir, practicar.